¿Cómo funciona el ciclo del agua? Vamos a verlo en tres puntos clave. Cuando hablamos de la luz solar o las radiaciones solares, estas van a tener diferentes reacciones con los ecosistemas a las que estas lleguen. En el caso del agua, cuando el sol empieza a calentar el agua, por acción de la evaporación, que es el primer paso, esta va a cambiar de estado, cambiando de estado líquido a estado gaseoso. Eh, llegando a la fase número 2, que la vamos a llamar como condensación. En la condensación se van, a llamar, se van a formar las llamadas nubes. Estas nubes van a acumular diferentes moléculas de agua hasta el punto en que su peso va a volver a caer el suelo en forma de precipitación. Esta es la, la fase número 3. En la precipitación es el momento en que van a caer diferentes lluvias que también pueden eh, solidificarse y estar en estado de granizo o también pueden llegar a ser nieve en algunos lugares con zonas con estaciones o inclusive en Colombia en lugares como los nevados. En estas tres distintas fases, que como ya les mencioné, es la evaporación, la condensación y la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 busquen cuál es el lugar más cercano a su casa que tenga un cuerpo de agua asociado esto puede ser una quebrada, una cascada, una laguna, un charco, lo que ustedes quieran y lo que tienen que hacer es observar solamente observar, escuchar, sentir, tocar y van a notar el tipo de cosas que alcancen a a descubrir puede ser que hay alguna especie de plantas que observen mucho un pez, por qué no una rana, una serpiente, lo que ustedes puedan ver y la segunda actividad que les queremos pedir es que hagan un dibujo después de que hayan identificado cuáles son las especies más recurrentes dibujen las que más les hayan gustado entonces si vieron un musgo específico, un hongo tal vez vieron un mamífero para no tomar agua, por qué no su perro y claro, ustedes también eran parte de ese paisaje y de ese panorama, entonces pueden dibujarse ustedes mismos en un retrato. Así que muchas gracias, no olviden que hay muchas formas de relacionarnos con este tipo de espacios, y la mejor forma es de una forma respetuosa y responsable. Eh, yo soy Manuela y gracias por haber estado aquí. Chao.